Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta charla titulada Los otros manejos posibles. Este conversatorio forma parte de Ficciones Hídricas, el programa de divulgación de la pieza Agua.0, presentada por el Laboratorio de Inmersión del Centro de Cultura Digital en el Festival Internacional Cervantino, en su edición número 48. Voy a presentar a los dos... Ponentes de esta sesión, Rodrigo Flores Elizondo, él el es profesor titular e investigador adscrito al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, en el Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano. Fue vocal académico en el Consejo Consultivo Núcleo para el Desarrollo Sustentable de la Semarnat, Delegación Jalisco, Generación 2011-2014. Y desde 2012 es secretario técnico del Consejo Tarifario del CIAPA, hoy Comisión Tarifaria del Organismo Público Operador de Agua. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt desde 2011 y actualmente es nivel 1. Él es doctor en estudios científicos sociales, área de dinámica socioeconómica, impulsa la sustentabilidad desde la socioeconomía con la complejidad e interdisciplina que el tema impone. Es miembro del Grupo de, del Agua, del liteso del Consejo Académico del Agua de Jalisco, de la Red Mexicana de Política Social, de la Red Investigadores por la Sustentabilidad y de la Red Waterland. Es autor o coautor de 11 artículos en revistas, 19 capítulos de libros y dos libros. Mariana Valderas Marañón, ella es licenciada en diseño industrial, egresada del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la UNAM y actualmente es Senior Designer en Isla Urbana AC. Colabora en el desarrollo de nuevos productos, así como la mejoría constante de los componentes que integran al sistema de captación, dando énfasis a generar productos funcionales de bajo costo y fácil producción que permitan detonar la ecotecnia en un contexto como el de México. Además, junto al equipo de Isla Urbana trabaja en la difusión de un diseño viable, pertinente y socialmente responsable que busca conseguir autonomía para, la, para, los, para todos sus productos. Bienvenidos, Mariana y Rodrigo. Comenzamos con sus eh, participaciones. Si gusta eh, el doctor Rodrigo Flores comenzar y luego continuamos con Mariana, por favor. Pues Buenas tardes a todos, eh, o buenos días, depende en cuanto, en qué, qué tiempo está haciendo cuando nos, nos escuchen. Eh, quería yo compartirles primero en esta entrega eh, algo sobre el agua. El agua, pues si, si llega un marciano y nos visita y... Y desde que se va acercando al planeta, ve que está lleno de agua, pensará que en, esa, en ese planeta hay, hay mucha agua. Y cuando aterrice y le digamos que tenemos problemas de agua, va a decirnos, pero ¿cómo si yo acabo de ver que están llenos de agua? Esta es una anécdota que le copié al doctor Pedro Arrojo, el premio Goldman Ambiental 2003 por la nueva cultura del agua, porque él decía, hay que entender qué es el agua, porque estamos llenos de agua y tenemos problemas de agua. El agua es, ¿cómo la necesitas? No debe estar salada, no debe estar contaminada. ¿Dónde la necesitas? Y aquí tiene que ver cómo, cómo se desarrolló la civilización humana, en qué territorios, qué hay ahí, y qué, por qué se saturan unos territorios y otros no. Y el agua, ¿cuándo la necesitas? El agua tiene ciclos y nosotros tenemos necesidades que crecen, se estabilizan y crecen y se estabilizan, y a veces los ciclos suben y bajan. Entonces, ¿cómo, dónde y cuándo? Es muy importante. Eh, yo trabajo con, eh, desde Guadalajara, yo, yo vivo y trabajo en Guadalajara, y aquí también manejamos mucho lo de la escasez. Nos han pedido que hablemos sobre la escasez este, en esta primera ronda. Y entonces, para poder entender qué es la escasez, eh, tomé, un, voy a compartir una presentación que hice en base a las estadísticas del agua en México de... Uh, la Comisión Nacional del Agua, la Autoridad del Agua en, en México. Estas filminas eh, las tomé yo en, en, en un orden que yo, yo elegí para que tuvieran una narrativa para mí. Es un libro, que, un libro que yo sugiero su lectura, es muy interesante y no es cansado, fue hecho para difundir. Este es el 2018, la actual administración no ha hecho sus estadísticas del agua en México, empiezo a temer que no las hará lo cual no es bueno, porque es bueno difundir cómo entienden el problema del agua. Entonces, el, el, si la Comisión Nacional del Agua hiciera este, el mapa de México, lo haría por cuencas, no lo haría por estados nacionales. Entonces, acá se alcanza a ver, este es el mapa 2.1 de ese libro, cómo eh, las cuencas, que son los relieves del territorio, son los que van marcando este, dónde empieza una y termina la otra, y abajo de, hasta abajo de, de este relieve hay un río o un lago. Y es las que van pegadas al océano este, o al Golfo de México, pues van, van saliendo hacia el mar. Esas cuencas además las agrupan en regiones administrativas y nos proponen cuáles tienen disponibilidad y cuáles no. Ahí en rojo están las eh, cuencas y subcuencas superficiales eh, con y sin disponibilidad. Vemos que hay territorios muy saturados coinciden con eh, las zonas industriales del cinturón industrial del centro de México. La Ciudad de México es la Cherise ahí número 13, Guadalajara está arribita de la Cherise número 8 el, el norte también está, en, entre que es árido y es muy industrializado, pues eh, tiene escasez. Y estas son los, las aguas subterráneas, los, los acuíferos. Este es un mapa que nos muestra cómo el sureste de México tiene mucha agua o llueve y mucho. Y el centro y norte es más bien árido y semiárido. Pero la mayoría de la población está arriba, en la parte gris. Entonces siempre está la Conagua pensando, ¿cómo hago para llevar el agua, el agua de, del sureste al agua del norte? Estas son las ciudades por tamaño. Vemos ahí las cuatro grandes ciudades, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de Puebla junto a Ciudad de México. Son las ciudades de más de 3 millones de habitantes. Y esos son los puntos que a mí me permiten decir por qué tenemos escasez y por qué no. La mayoría del agua en México se usa para eh, cuestiones agrícolas y pecuarias, eh, tres cuartas partes, y el segundo es el, el abastecimiento público, 14%. También la industria autoabastecida y la energía eléctrica tienen uso, pero la mayoría es ciudad o campo. Y volviendo a las regiones administrativas, eh, que son estas 13, vemos como la número 8 es la que más concesiones tiene. El agua es de la nación, pero para usarla la concesiona a, a, a privados o a entidades públicas como los organismos operadores del agua de las ciudades. Tiene esto, este, este mapa nos muestra como el uso agrícola es el que más se usa en todas las regiones, en casi todas las regiones. Y en la 8 es la que más tiene concesiones, la mayoría agrícolas, pecuarias y algo de abastecimiento público. Aquí se ve como en un mapa. En este mapa se ve como eh, la parte amarilla es la que marca un, alto, un grado de presión mayor. Le llaman agua renovable, los de la Comisión Nacional del Agua, al agua que fluye como en el ciclo. ¿Cuánta agua va a entrar a esa cuenca y cuánta va a salir? ¿Y cuánta se usa? Si el uso consume el agua, le llaman uso consuntivo, y entonces dicen, bueno, ¿cuánta de esa agua rompe el ciclo y cuánto lo rompe? Si la rompe en 40%, pues le ponen amarillo. Si lo rompe eh, en, en más del 100%, como en Ciudad de México, le ponen rojo, están muy asustados con eso. La Ciudad de México usa más agua de la que puede renovar naturalmente, ya tienen ahí el sistema Cuzamala que la, lo abastece. Y, este, y por eso es importante tener soluciones en México, en la Ciudad de México, porque está saturada. El resto del país vemos que tiene eh, altos porcentajes de uso. El norte tiene ochenta y tantos por ciento, 81, 84, 75. Y la cuenca donde yo vivo, en la región administrativa 8, vemos que es la que más concesiones tiene, pero también tiene más agua, está usada en un 45%. Entonces, eh, cerrando yo este momento de participación, yo de dejaría esos mensajes. La escasez es provocada, la escasez es esa diferencia entre el agua disponible y el agua que se necesita. Y entonces, si nosotros queremos crecer todos en la Ciudad de México o en la Ciudad de Guadalajara, provocamos esa escasez. Y la escasez también tiene ciclos naturales que se vuelven luego ciclos económicos. La sequía puede ser primero meteorológica porque llueve por debajo del promedio. Después es agrícola, si después de, de tres meses o seis meses sigue siendo por debajo del promedio, pues ya no se puede sembrar lo mismo. Pero ya con el paso de uno o dos o tres años empieza a afectar también a las ciudades y se vuelve una sequía económica. ahí Hay una cifra de los 350 litros por habitante al día que quisiera yo discutir en otra entrega porque este, para, para poder tener los temas así más centrados. Yo en este momento ahí le dejaría. Muchísimas gracias, eh, doctor Rodrigo. Mariana, eh, si gustas eh, presentarnos eh, tu argumento central. Claro, voy a compartir pantalla. Eh, Isla Urbana es una asociación civil que se dedica a la sustentabilidad hídrica a través de la captación de lluvia. Llevamos más de una década trabajando. Eh, es un proyecto que surgió en la Ciudad de México, en la periferia, eh, al sur de la ciudad, en específico en el Ajusco. Eh, quiero explicar a través de estas imágenes por qué la captación de lluvia es un, algo pertinente y viable para la Ciudad de México en específico. Eh, estas imágenes las recreó Thomas Filsinger, es un artista que eh, a través de, de, una, de estas imágenes nos muestra la historia de la cuenca endorreica de la Ciudad de México, del Valle de México. Aquí podemos ver cómo eh, esta, esta ciudad basada, o está, los cimientos están sobre un, más de seis lagos, eh, una cantidad grande de ríos, manantiales, y una precipitación anual abundante, eh, que a lo largo de la historia podemos ver, es, es como una historia resumida de lo que ha sucedido este, en este territorio. Y se resume fácilmente con estas imágenes, con el crecimiento de la población, con el crecimiento de la zona urbana, eh, esto es un poco en la respuesta de si hay como una, como una crisis, más bien si hay una escasez eh, um, dada o hay una escasez... Eh, um, ¿Cuál era la, la, la palabra que habíamos usado? una Absoluta y artificial. Exacto, esta es una escasez artificial. Podemos ver que partimos de una zona en, con una riqueza lacustre impresionante y llegamos a una situación eh, más o menos así. Eh, aunado a esto, digamos que a lo largo de más de 500 años hemos estado como en guerra con, con la lluvia y con el agua que cae en esta zona, podemos ver también eh, que todo esto sea digamos que se ha eh, enfocado hacia una conclusión, digamos, hacia un sistema eh, de abastecimiento bastante lineal, irregular e ineficiente. Eh, explicando brevemente cómo es que funciona el abastecimiento de, de agua para la cuenca endorrica de la Ciudad de México, es el siguiente. Eh, es un sistema completamente lineal, en el cual estamos extrayendo cerca del 30% del agua a través del sistema Lerma kutsamala El sistema Lerma Kutzamala es una de las... Eh, Construcciones de la infraestructura eh, más impresionante a nivel global, o sea, de ingeniería civil, por su complejidad, eh, por su costo económico. Lo que hace es arrastrar agua de, los, de tres estados distintos hacia la Ciudad de México, recorre 130 kilómetros lineales, se bombea a través eh, de todos estos kilómetros, sube un kilómetro de manera vertical y para finalmente inyectar el agua en la cuenca de la Ciudad de México. Todo esto con un costo eh, económico energético muy fuerte. Es, se utiliza cerca de 2.280 millones de kilowatts cada hora. Eso es similar a todo el gasto energético de que consumiría la ciudad de Puebla para ser iluminada. Además, una vez ya que está todo el agua en la cuenca, este, la Ciudad de México se utiliza eh, y luego se desecha a través de un sistema igual de monumental e igual de ineficiente. Se bombea el agua eh, para sacarlo al estado de Hidalgo, en específico al río Tula, el río Tula, uno de los ríos más contaminados del mundo. Todo este eh, gasto energético y económico eh, en realidad es bastante ineficiente porque el 40% del agua que se inyecta a la red este, de la Ciudad de México se pierde en fugas. Además, eh, además de lo ineficiente, eh, también está remarcando mucho eh, constantemente la desigualdad de la ciudad. Es muy costoso y es contaminante. Quiero ser enfática en la parte de la desigualdad. A pesar de que gastamos tanto dinero y en, en construcción de este tipo de infraestructuras monumentales centralizadas, actualmente tenemos 250.000 mil personas sin acceso a la red de agua potable y más de 1.300.000 personas viven en alta precariedad hídrica. Estas personas que viven en alta precariedad hídrica a la vez gastan hasta el 25% de su ingreso mensual en pagar agua. Pagan hasta 14 veces más por litro, por metro cúbico del agua que, eh, que consumen y esto es cerca del 8.4% de la población del Valle de México. También en esta, en esta zona, en esta ciudad, eh, año con año, como acabamos de, de escuchar de nuestro compañero, eh, vivimos inundaciones caóticas nos relacionamos únicamente con el agua a través del caos. Por un lado hay una escasez muy marcada eh, en la cual en realidad sí hay una afectación importante a la calidad de, de vida de las personas y por otro lado nos inundamos y ya no sabemos qué hacer en estos meses de lluvia. Si ponemos estas dos realidades como en un solo plano con, con acetatos, podemos ver que está en la lluvia un potencial muy importante para abastecer a esta ciudad. Isla Urbana lo que ha desarrollado a lo largo de este tiempo es un sistema descentralizado de abastecimiento de agua. Es una ecotecnia de bajo costo que se ha ido diseñando y que se ha ido creando este um, para la Ciudad de México, en la Ciudad de México, digo, hemos visto que finalmente funciona para otros estados y otros contextos, pero eh, eh, finalmente el trabajo que se ha realizado es diseñar este sistema de bajo costo para que se pueda mansificar diseñarlo eh, respondiendo a las necesidades de la Ciudad de México y también aprovechando lo que ya existe en la Ciudad de México en consecuencia a su histórico eh, abastecimiento irregular de agua, que es eh, que la mayor, el mayor porcentaje digamos de elementos que se requieren para captar lluvia ya los tienen eh, los ciudadanos debido a este histórico... Eh, abastecimiento irregular. Por ejemplo, el 82% de las familias ya cuenta con un tinaco, casi el 60% cuentan con cisterna y el 64% con una bomba. Estos son los tres elementos más costosos de un sistema de captación de lluvia. Entonces, lo único que realizamos fue un sistema en donde se conectara eh, el techo de la vivienda con la cisterna y posteriormente al titnaco, y que a través de ese recorrido se vaya limpiando el agua de lluvia en la casa, en las casas de la ciudad. Quería explicar brevemente eh, la ecotecnia a la que estoy hablando, es eh, a través de pasos muy sencillos, eh, muy pasivos, Casi, casi a través de gravedad se va limpiando y purificando el agua de la lluvia. Cae primero en el techo de la casa, recorre a través de canaletas y bajantes para llegar a un punto eh, en donde está como, se separa el primer volumen de lluvia, eh, los primeros minutos de lluvia más contaminados ahí se separan. Luego pasa por gravedad a través de un filtro de hojas, se inserta una cisterna en donde estamos utilizando la cisterna como sedimentador. Eh, todas las partículas quedan al fondo de la cisterna y utilizamos una, básicamente es una manguera con un flotador para extraer el agua eh, con la energía de la bomba e inyectarla al tinaco pasando por, por eh, filtros de carbón activado y otras características para finalmente poner agua en un tinaco de una alta calidad que sirva para todos los usos que se le da actualmente al agua de la red. El planteamiento aquí es cómo podemos cómo podemos diseñar sistemas distintos de los que actualmente existen, cómo podemos diseñar un sistema descentralizado eh, en donde la calidad de agua dependa de los usuarios de, eh, y que esté pues, geográficamente distribuido a lo largo de toda la ciudad. Eh, al mismo tiempo, esto representa un, un sistema eh, que está ofreciendo resiliencia a la Ciudad de México. Y también podemos ver que este mismo, digamos, concepto del sistema eh, se puede pasar, eh, se puede utilizar en distintos contextos, en contextos rurales, en otros estados de la república, en cualquier otra ciudad donde llueve más de 400 milímetros anuales. Una parte, es, eh, una parte muy importante es, digamos, dominar la ecotecnia, que todos lo, los componentes funcionen, pero otra parte súper importante y fundamental que vamos a platicar más adelante con las preguntas que nos van a realizar este, es este acompañamiento eh, comunitario, es este trabajo, esta labor, este acercamiento eh, por zonas a la Ciudad de México para que se adopten en realidad los sistemas. No es únicamente crear algo que funcione, este, los tubos que estén bien conectados, sino que se genere un despertar de conciencia en las personas que están utilizando el sistema a través de ofrecer la información de la situación en la que estamos, este, de la realidad de la, de la crisis hídrica en la que estamos inmersos, eh, de las otras posibilidades que tenemos con la finalidad de despertar una conciencia crítica, de invitar a las personas a exigir una realidad distinta y de eliminar un poco eh, esta, digamos, esta actitud de consumidor pasivo para pasar hacia, hacia otros modelos eh, pues de comportamiento más sostenible. Entonces, dentro de este programa de adopción de sistemas tenemos eh, pasos muy importantes como juntas comunitarias, visitas técnicas, instalaciones de alta calidad, capacitación, seguimiento. Al mismo tiempo lo acompañamos de todo un proyecto de educación ambiental que lo llamamos la Carpa Azul, en donde cuando tenemos eh, instalaciones masivas lo que realizamos en esas zonas eh, son acompañamientos eh, de um, expresiones artísticas como pueden ser murales comunitarios o cine al aire libre, eh, pláticas de la realidad o de la historia de la cuenca, la ciudad eh, del Valle de México. Todo esto para empezar a informar a la comunidad eh, en las zonas en donde estamos instalando los sistemas de captación. Aquí podemos ver una serie de imágenes que es todo el, el trabajo fundamental y primario. Eh, además, eh, lo repito, además de la ecotecnia de, de perfeccionar, digamos, el funcionamiento de los tubos, lo importante es generar eh, cada vez más eh, sinergia entre las comunidades, eh, despertar a, a los ciudadanos que están utilizando este sistema eh, para que aprendan o para que más bien no para que aprendan, para que eh, sí, haya, exista un despertar de conciencia y exista eh, un manejo más sostenible del agua a través de un sistema de captación de lluvia en sus casas. Todo este concepto que empezó hace más de una década. En realidad, lo que, lo que ha sucedido en, los, en el año pasado fue que finalmente se, se, se pudo, se pudo eh, convertir en realidad que, eh, que sea una política pública. Se generó el programa Cosecha de Lluvia de la Ciudad de México eh, y ahí se puso a prueba los conocimientos que adquirimos en, los últimos, en la última década de cómo fue que instalamos un primer sistema en la colonia Jusco, después se fue incrementando hacia eh, distintas colonias de la ciudad. Y finalmente, eh, la prueba final es que sí se puede masificar un sistema descentralizado de abastecimiento de agua. Se instalaron 10,000 sistemas el año pasado, replicando exactamente el, todo, todo el acompañamiento que hemos llevado eh, desde el día 1. De, de la creación de Isla Urbana, las juntas comunitarias e informativas, eh, hablar acerca de la, de la cuenca hidrológica, capacitar a las personas para que entiendan eh, cómo es que funciona el sistema, cuál es el mantenimiento. Dar un acompañamiento muy cercano, eh, invitar a que sean los dueños del sistema eh, los que estén manteniendo y dando una calidad alta de agua a sus familias. Y finalmente, esa es como la labor de Isla Urbana. En realidad, eh, sí si apostamos por un sistema descentralizado. Sabemos que la crisis en la que estamos es una crisis por un mal manejo del de, de agua. Y apostamos por una realidad distinta al trabajar en comunidades de manera descentralizada. Es un poco, las ya hice como todas las respuestas de, de las preguntas que, que íbamos a ver, pero es un poco la presentación de, del proyecto. A ver. Muchísimas gracias, Mariana. Eh, como, como, es, como comentan, tal como comentan, eh, en primer lugar, este conversatorio tiene como un primer momento la presentación de, de un argumento central por parte de ustedes. Y eh, para continuar el conversatorio, hemos pensado en, en, en tres preguntas que pudieran eh, guiar eh, eh, la continuación de, de, de, de sus argumentos para que puedan ser extendidos y complejizados. En ese sentido, ya han hablado brevemente de, de dos de ellos. El doctor Rodrigo comenzó hablándonos sobre eh, la escasez eh, eh, absoluta, relativa o artificial del agua. Y de igual manera, eh, Mariana, tú nos has hablado ya bastante sobre eh, esta infraestructura centralizada que ha concentrado y, y ha generado disti distintos metabolismos del agua, por ejemplo, aquí en el Valle de México, y esta otra infraestructura eh, descentralizada que está proponiendo Isla Urbana. Entonces, si tienen algún comentario sobre eh, la primera pregunta, sobre mmm, pensando en términos de, un, de, de los manejos posibles y necesarios que se requieren para la gestión del agua en este, en este contexto de escasez, eh, si pudieran ex expandir un poco el argumento sobre... Eh, estas dos concepciones de escasez, esta escasez absoluta que tenemos eh, o que podría existir en términos del de agua en las ciudades, en el país, en el planeta entera, entero, perdón, o este otro concepto de una escasez relativa que estaría enfocada a partir sobre todo de usos distintivos del agua, es decir, no es lo mismo el consumo y la presión hídrica que ejerce el ciudadano común frente a los grandes consumidores de agua, me refiero a los consumidores industriales. Entonces, sobre este, sobre este tema de la escasez absoluta y relativa o artificial, algún comentario que, que pudieran extender, por favor. Gracias, Adrián. Sí, este, yo quisiera volver a, a retomando lo que había yo dicho antes, cómo la escasez es la diferencia entre lo que necesitas y lo que tienes. Entonces, eh, viéndolo como economista, yo soy doctor en socioeconomía. Entonces, la economía es la ciencia de la administración de lo escaso. Entonces, precisamente es la palabra mágica. Tú quieres hacer un proceso que tiene diferentes materias primas, capital, mano de obra. Y tienes que ver qué es lo que tienes más escaso. Porque ese te marca cómo lo vas a hacer y a qué ritmo. Cuando lo escaso es el agua, entonces nosotros tenemos que pensar en estrategias para, para manejarnos con agua escasa. Siempre hemos huido del agua escasa. Nunca nos establecimos como grupo, grupos humanos nómadas en donde no había agua. ¿Para qué? Entonces, el agua siempre nos gustó porque era mucha porque fluía, porque se llevaba nuestros desechos, porque nos, no nos la tomábamos, porque sembrábamos con ella. Entonces, tener agua escasa es chocante. Si fuéramos nómadas nos iríamos, pero por alguna razón Ciudad de México, tan, tan alta que está, es, es un problema que esté tan alta. 2,400 metros sobre el nivel del mar es un problema, porque todo hay que bombearlo, y eso es dinero. Si no fuera una ciudad tan rica, la tendrían que abandonar. Yo vivo en Guadalajara, por eso hablo así de tercera persona. Yo viví un momento en México, unos varios meses, y dije, es, es preciosa esa ciudad, pero es una locura. Entonces, eh, hay, tiene que tener muy buenas tecnologías. Esta de la captación pluvial es muy buena, porque tiene que alcanzarles. Voy a compartir una, una presentación. Esta es, este es parte de una presentación que voy a mostrar sobre eh, la que hice para el Politécnico Nacional hace un par de años, donde discuto estas dos cuestiones de la escasez eh, vista como sequía. Una cosa es la escasez que nos provocamos porque eh, crecemos demasiado y otra es que además la naturaleza esté cambiando. Entonces, ¿cómo podemos eh, manejarnos en esos dos márgenes? Y esta que está aquí eh, trata de leer cuánta agua nos queda porque es importante saber cuánta agua nos queda, por ejemplo, en una ciudad como Sudáfrica, que fue ciudad mundialista y se ve el estadio de 2010. En 2018 se encontró con que el primero de enero su alcalde, su alcaldesa le dijo, eh, nos, se nos va a acabar el agua y propuso el día cero para el 21 de abril. Ellos consumían unos 87 litros por habitante al día. Tú nos estás proponiendo en la, en la pregunta, en el texto 350. Ellos ya consumían 87 y les dijo este, la alcaldía, no les va a alcanzar, bueno, el 21 de abril voy a tener que hacer un plan de día cero del agua. El primero de febrero ellos ya consumían 50 litros por habitante al día y les dijo, ya está listo el plan, en este plan voy a cerrar las llaves, eso es el día cero del agua, cerrar las llaves de municipales y abastecerlos mediante 25 litros por habitante al día solo en tomas públicas, tienen que ir y un policía va a cuidar que nadie se pase de listo, ahí sería la tremenda escasez ya el primero de abril eh, como estuvieron haciendo ahorros interesantes en Sudáfrica, se recorrió el día, del día cero, tres semanas todo el mundo ya estaba temiendo qué hacer ese día cero, dije no se han portado también que lo recorremos tres semanas ya estaba ahí en mayo y el 7 de mayo ellos propusieron que eh, eh, el 2019 se posponía eh, todo el, eh, perdón, el día cero del agua se posponía todo el 2018 y hasta el 2019, dado que habían tenido eh, unos arreglos con un distrito de riego, con la asociación Green Groundland, para que les dieran el mes que les faltaba. Ahí llueve ya desde junio. Entonces ya empezó a llover y pudieron brincar ese año. 2019 llovía mejor y también brincaron el año, 2020 lo han brincado. Entonces, suena precario eso de andar entre los 50 y los 87 litros por habitante al día. En septiembre de ese año dijeron, nos podemos regalajar a 70 litros por habitante al día. Para poder hablar de escasez, tendríamos que poder entender cuánto es, son 70 litros por habitante al día. ¿Les parecen muchos o pocos? ¿Qué nos dice la ONU y la Organización Mundial de la Salud? Finalmente, tener agua es una cuestión de salud. El mínimo son 50. Ellos estuvieron haciendo estudios en los años 90 y decidieron que el mínimo son 50 litros por habitante al día. El ideal es entre 100 y 200, dependiendo dónde está la ciudad, si es una ciudad más caliente o más fría, si se bañan mucho, eh, las costumbres que haya, si tiene personas muy ancianas o embarazadas. Todo eso hace que uno use más o menos litros por habitante al día. El ideal es entre 100 y 200 en Barcelona, por ejemplo, usan 100 y este, brinco de aquí a la sequía. Cuando llega la sequía a las ciudades, eh, este, pues podemos prever que tendremos menos agua disponible que la histórica. Eso es un problema porque tenemos todos nuestros sistemas pensados para un cierto régimen de agua y de pronto nos dicen va a haber menos. De hecho, lo que pasó en Sudáfrica es que tenían tres años de sequía y entonces las presas se les vaciaron. Eso que tenemos ahí es el monitor de sequía mexicano. Nos muestra en 2018 cómo las zonas en amarillo, naranja, rojo, son, son niveles de sequía. Los niveles de sequía son cuatro, dependiendo qué tan abajo está con respecto al histórico. Y el recuadro nos muestra cómo ha sido la historia desde 2006. Eh, ellos han estado monitoreando eh, las, todos los municipios del país. La tabla muestra el, el porcentaje de municipios. Y podemos ver cómo al, al, hacia 2011 y 2012 hubo una gran sequía. En los que tenemos la edad la recordaremos. Abarcó casi todo el país en algún municipio. El 92% de los municipios estaban afectados, ya sea en un 5% o en un 50%. Y, este, y desde entonces no hemos tenido algo tan tremendo, pero nos está monitoreando cada 15 días la Comisión Nacional del Agua. Ahora... Nosotros, bueno, nos explica eso de, de, la, de la escasez y la sequía, cómo funciona. Cuando es meteorológica, es el, el nivel de arriba de este cuadro que tienen ellos en su programa nacional de la sequía. Dice, bueno, pues está la precipitación siendo menor de la esperada, pero prácticamente solo la naturaleza se entera. Cuando ya dura varios meses, este, empieza a haber problemas con el suelo y empieza a haber problemas con las plantaciones, la mayoría de nuestro campo es de temporal, algunos están cerca de presas y distritos de riego y les piden agua para, para regar por, por, este, por presa porque ya no hay, no está su, lloviendo suficiente y pueden perder la sequía, la cosecha. Finalmente, la sequía hidrológica, también llamada económica, es cuando llega a los a, a impactar a, a otros giros como industriales o incluso el, el, la, el, la cuestión urbana. Entonces este es un cuadrito que hice yo tratando de entender cómo afectaba a Guadalajara los cambios, eh, de los diferentes cambios que puede registrar una ciudad. En este me va a hacer para, en el, en el manual de la resiliencia, de la alianza por la resiliencia que está en internet. Y entonces puede uno ver cómo hay cambios rápidos, cambios lentos, a la izquierda los subsistemas ecológicos y a la derecha los subsistemas sociales. No lo veo en de detalle ahorita porque es muy tardado pero simplemente como en los cambios lentos puse yo aquellos cambios que tienen que ver con cambios de uso del suelo, crecimiento de las ciudades y los rápidos pueden ser cambios en las fuentes alternativas. Una sequía nos llega, eh, nos puede avisar de, con unos dos o tres años según las fuentes. En Guadalajara podemos saber con tres años de antelación si, si viene una sequía. Y yo lo propondría como un cambio intermedio. Lo podemos prever, pero tenemos que hacer cosas desde antes. Cosas como cuáles? Eh, cosas como tener una gobernanza del agua local, eh, que entre todos sepamos de dónde viene el agua y qué podemos hacer. Entonces, eh, un espacio de gobernanza es la comisión tarifaria donde participo. Ahí nos citaron en 2012 y nos dijeron que eh, el organismo operador que se llama CIAPA, aquí es el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, existe desde el año 78 y en aquel 2012 los diputados de Jalisco decidieron hacer esta comisión tarifaria para subir el agua, porque se cobraba muy barato. Entonces nosotros estuvimos de acuerdo, nos juntaron a académicos, a eh, periodistas, a gente de sociedad civil, a gente de, de colonias, eh, para discutir cómo manejar eso y dijimos, mira, si sí estamos de acuerdo en que debe haber una recuperación financiera, pero el agua que recuperen tiene que estar orientada a la cobertura de la población periurbana. Siempre en las ciudades tienen un cinturón periurbano que tiene escasez de agua y es como nos decía Mariana, la que paga la peor agua, la que paga la, el agua de mala calidad y en pipa. Y también eh, queremos que la gente al, al empezar a sentir que se aprecia más el agua, que se cobra más por el agua, tenga un mejor uso del agua. Yo como economista ya sé que lo que te cuesta lo aprecias más y lo, lo usas mejor. Y entonces estuvieron de acuerdo los del CIAPA y hicimos este pacto. Le íbamos a subir al agua con una tarifa inteligente y, este, y se iba a informar mucho para que esto fuera educativo. esa fue la tarifa que acordamos en, en, en azul claro está el 2013. Y entonces se ve cómo hay una zona, una zona de garantía de 0 a 6 metros cúbicos por hogar. Este, no cuesta el agua en Guadalajara. Se cobra una tarifa mínima este, estable y después el agua se, se, se regala. no es El agua no cuesta más. Lo que pagues de tarifa fija te dura hasta los 6 metros cúbicos por, por, por mes, por hogar, que es lo que, que calculamos que equivalía a 50 litros por habitante al día. Hay cuatro habitantes en promedio en las casas en Guadalajara. Y luego le fuimos subiendo este... Tratando de que la gente supiera todo esto, dónde estaban los escalones para optimizar el uso. Y lo hemos logrado. La gente empezó a consumir menos y empezó a consumir en las orillas de los escalones. La, la tarifa de 2018 se, se alcanza a ver, a ver varios escalones y la gente se agrupa justo antes de que le cueste más. Esto es una maravilla porque la gente usa eh, de la forma más óptima el agua. Este, si lo vemos así, esto es en el, el histograma naranja, es el promedio del costo del metro cúbico, como estaba en 9 pesos en 2012, en 2016 ya estaba en 15. Y el costo de producción del organismo operador, pues siempre ha sido superior, pero se ha ido eh, alcanzando. Lo ideal es que se llegue al punto de, de que se equilibren estos dos histogramas para que debe, deje de haber este subsidio involuntario del organismo operador mientras lo siga viendo bueno pues no hace otras inversiones como extender la, estructura, la infraestructura o mejorar las tuberías me salto esta y estas son el, el cuadro de resultados también está está muy pequeña la letra pero podrán verlo en detalle después este, y básicamente logramos los tres objetivos. Mejoramos las finanzas del agua porque el rezago se bajó de mil millones de pesos de 2012 a 400 en 2016. Ampliamos la cobertura porque el CIAPA con el, con el dinero que fue recibiendo amplió la cobertura a varias colonias. Era un proyecto que ya tenía pero lo tenía atorado por falta de dinero. Entonces pudo acabarlo en 2015 como se ve ahí en el cuadro en el segundo renglón y se aumentó el uso eficiente del agua. Usábamos 128 eh, litros por habitante al día en 2012, y la ciudadanía ya le bajó a 113. Eso es el conjunto de la ciudad. Obviamente, los eh, no es obviamente, pero es malamente, los sectores más ricos usan más agua, y los sectores menos ricos usan menos agua por hogar. Esto es más malo porque... Todavía más malo porque los hogares pobres suelen tener más habitantes que los hogares ricos. Pero el dato que tenemos es este por habitante al día, asimilándolo al cálculo que hay por habitantes en cada hogar. Entonces, creemos que este, esta relación todavía es peor, que, que los eh, habitantes ricos usamos mucho más agua. Pero sí, puedo dar ese dato, 113 litros por habitante al día en Guadalajara en 2017, no los 315 que nos ponían por ahí. Entonces, este, ¿qué pendientes hay? Pues hay, esto solamente es, es el, la optimización del uso por la tarifa. Creemos que está llegando a sus límites. Hay un estudio del SIDE y de Conagua que muestran que las tarifas tienen una, una curva y entonces estamos ya en la parte de arriba de la curva. La gente ya no puede optimizar mucho más el uso del agua y entonces lo que sigue son otras estrategias como la reutilización del agua residual, o la captación pluvial que nos platicaba Mariana o la infiltración artificial, pero creo que eso lo vamos a platicar en otro, otro evento. En otra pregunta, esto es una, un estudio que yo hago tomando los datos del CIAPA sobre la reutilización del agua residual tratada en la zona metropolitana de Guadalajara. Estamos viendo que hay un ciclo y aquí, aquí la lluvia empieza en junio y acaba en noviembre, por eso esa parte baja, a nadie le interesa el agua residual tratada si ya está lloviendo pero cuando no nos está lloviendo en, en abril, mayo, todo el mundo la quiere, por eso es, tiene esa forma de N. Eh, supongo que en Ciudad de México es igual, hay, hay un momento en que está lloviendo y nadie quiere tanto el agua, que es un problema para la captación pluvial, por ejemplo, tenemos la lluvia cuando ya este, no hace tanto calor precisamente por la lluvia y entonces es cuando tenemos mucha agua. De todas formas, vale la pena la captación pluvial simplemente para no llenar los drenajes. Aquí hay un problema y es que en la reutilización del agua residual tratada debería ser eh, un mercado pues, con mucha afluencia en Guadalajara, pero no lo es porque la gente no quiere agua que tuvo caca. Esta agua ya está limpia, esta agua está químicamente viable para el uso que se le va a dar, pero la gente con esa idea de que tuvo caca no la quiere. Y es un problema de comercialización. ¿Cómo hacer que, la, que, que convencer a esta gente? Esto está reglamentado. Esta agua no se usa para cualquier cosa. No se usa para beber. No se usa para producir alimentos. Se usa para regar espacios verdes, para fuentes que no van a tocar la piel humana. Entonces, esta agua tiene más seguridad que, que la que viene de un río. Pero bueno, la gente culturalmente dice, yo no quiero agua que tuvo caca hace pocos días. Y este finalmente es el ideal. El ideal del de diseño urbano sensible al agua, con el que entraremos en la siguiente sección, aprovecho esta filmina para, para comentarlo nada más. En, la, en el primer recuadro tenemos la precipitación, la evotranspiración, el escurrimiento y la infiltración como parte del ciclo. Y el agua llega a un territorio y se va. Cuando ponemos la ciudad, pues eh, puede que haya la misma precipitación si es que la sequía no la cambia, pero todos los demás ciclos ya se alteraron, es la flechita en gris claro. El agua hay que traerla de otro lado, el, el, la evapotranspiración se redujo porque tumbaron la cobertura vegetal, eh, hay grandes volúmenes que se van al drenaje porque pues, no se están infiltrando, porque le pusieron una capa de concreto. Y los elementos del diseño urbano sensible al agua sería recuperar esos ciclos perdidos. Entonces, eh, poner más cobertura vegetal para recuperar la evapotranspiración a asistir la infiltración en los pequeños espacios que quedaron, porque pues, la mayoría está construido, hay que, hay que hacer espacios de infiltración asistida y hacer reutilización del agua residual tratada en la mayoría de los espacios que se pueda. Muchísimas gracias, Mariana. Eh, si gustas, eh, bueno, hace rato nos comentabas sobre esta aparente paradoja entre la abundancia de agua que nos inunda en la Ciudad de México y esta escasez que también se enfrenta en parte del consumo, si quisieras eh, ahondar en este tema, ¿sí? Claro. Eh, bueno, es que ahorita surgieron como varias ideas eh, con lo que comentaba el doctor. O sea, hay... Nosotros en Isla Urbana sí estamos totalmente convencidos que la situación en la Ciudad de México, sí, o sea, actual de crisis hídrica, se debe a una escasez de una mala administración del recurso. Eh, y trabajamos particularmente... Eh, en el manejo de agua de vivienda por vivienda, porque estamos atendiendo una emergencia muy puntual, que son las familias que eh, viven con 40 litros de agua al día, que es por debajo de, del mínimo eh, que sugieren. Eh, y entonces sí estamos, eh, vemos que la captación de lluvia funciona muy bien para mitigar, eh, digamos, esas... Bueno, esa calidad de vida que está todo el tiempo buscando de dónde eh, sacar el agua. Y luego al mismo tiempo eh, podemos ver cómo es necesaria una educación eh, a nivel ciudad de un mejor manejo del agua. En México yo tenía el promedio de 350 litros por habitante, pero finalmente es un promedio porque hay zonas como lo más, eh, no sé, algunas zonas de la Ciudad de México en donde se consumen 800 litros de agua por día, 800, y hay otras zonas que es en donde trabajamos que el consumo está en 40. Entonces, aquí todo esto lo que estamos hablando es de una educación, eh, digamos, de, de usuario, o sea, de vivienda, de unidad por unidad, pero estamos también totalmente convencidos que se que se debe impulsar también otras reformas mucho más profundas y mucho más urgentes en cuestión eh, industrial. O sea, estamos, no sé, como que estaba pensando un poco que se ve como si fueran los impuestos, ¿no? Que finalmente se están pidiendo a, a un porcentaje de la población que no es quien está recibiendo la mayor cantidad de dinero. O sea, sí es un poco igual con el agua. O sea, sí tenemos que... También acompañar este proceso de la captación de lluvia y de una nueva educación en, en cuestión del manejo del agua unitario. Pero también tenemos que atender a toda esta problemática del uso desmedido del agua en industrias eh, que sucede tanto en la Ciudad de México como en, en toda la República y en todo el mundo. Ese sería un foco muy importante. Eh, y que sí, todo en conjunto responde a que esta situación actualmente en la Ciudad de México se debe a un mal manejo del agua. Pero no quiero imaginar qué va a suceder cuando esto se, se, digamos, eh, pues se encuentre con una crisis ambiental en donde ya por eh, temas climáticos también tengamos una escasez del recurso. Eh, lo, hay un estudio que sacó eh, el Banco Mundial y Conagua en donde dice que para el 2030, es decir, en 10 años, la Ciudad de México no sabe dónde va a sacar el 50% de las necesidades de agua que actualmente tiene. El 50% es muchísimo y, y dice que debemos buscar nuevas fuentes, o sea, que ya no es suficiente los pozos, ya no es suficiente el sistema Lerma Kutzamala. Entonces, ahí es cuando... Eh, debemos ver esta problemática tan compleja como es, justo eh, con una cantidad de soluciones integrales que salgan desde todas las profesiones y que no únicamente componga eh, a la captación de lluvia, sino al tratamiento de aguas grises. Una de, uno, un ejemplo eh, muy claro de cambio también estructural que necesitamos es bueno, revertir ese daño tan grande que hemos hecho al, al excretar en agua, <risa> O sea, ahora que dijo en el tratamiento de, de aguas residuales, eh, que la gente no quiere tocar agua, que en donde ya haya existido excremento, lo que sucede aquí es porque estamos o seguimos defecando en agua. Yo creo que somos como el único este, mamífero que lo hace, así como en, <ríe> en, en, en los lugares en donde va a obtener el agua, el agua este, para vivir, ningún animal hace el baño ahí. Entonces también es como un cambio de comportamiento profundo que se requiere de toda la sociedad en general. Son un montón de elementos para intentar eh, dirigirnos hacia un futuro no tan trágico. Muchas gracias, derivado de, de lo que comentan. Bueno, surge este debate... Sobre el, la concepción del agua como un recurso económico al que hay que ponerle precio, lo cual es todo un debate. No lo planteamos de manera inmediata en este momento, pero es una de las cuestiones que veo que surge a partir de lo que comentan. La... La, efectivamente, una, una postura muy rápida al en este, en este, en, respecto de la primera pregunta, efectivamente existen ciclos naturales de escasez y abundancia de agua, existen sequías, existen inundaciones, eh, más allá de la propia organización socioeconómica. Sin embargo, la propia organización socioeconómica, después de 10.000 años de gestión de esos ciclos naturales del agua, no ha llegado un momento en el que pueda vencerlos y aún nos mantenemos a costa, a pesar de toda la tecnología, a pesar de toda la infraestructura que se ha desarrollado en los últimos 100 años, la sociedad actual continúa a costa de estos ciclos naturales, que bien se pueden prever, pero que no podemos evitar. De alguna manera la tecnología ha sido insuficiente. Pensando... Eh, en, en estos manejos posibles, en estos otros manejos posibles, eh, en términos de la infraestructura generada en los últimos 100 años, ¿cómo podría ser o cómo debería de ser la infraestructura, eh, una, una infraestructura que realmente pudiera vencer o, o existe esa posibilidad? Es, es, es una cuestión tecnológica únicamente. Eh, ya ambos han, han planteado de alguna manera esta cuestión. Vamos a concentrarnos eh, en este segundo momento en, sobre esta parte, sobre la infraestructura, sobre una otra infraestructura posible. ¿Cómo sería? ¿Sería posible vencer realmente esos ciclos naturales de escasez y de abundancia que aún en la actualidad, a, a, a los que a, aún en la actualidad estamos sometidos? Por favor, eh, doctor eh, Rodrigo, comenzamos con usted. Y yo este, estoy pensando cómo, cómo, en cómo ordenar mis ideas. Eh, lo primero que uno tiene, tiene que entender es cuánta agua tiene disponible en un territorio. Eh, las ciudades han crecido demasiado rápido y vamos aprendiendo en la marcha. Entonces, esta idea que critica muy bien Mariana sobre usar el agua para llevarse la caca, pues es una tontería. Eh, funcionó muy bien al principio porque las ciudades ricas de Inglaterra, las, las, las zonas ricas de las ciudades de Inglaterra vieron que podían poner un tubo y aventar el agua y el agua como había mucha, pues se llevaba ahí esas, este, los sólidos y la, la, este, los líquidos de desecho y decían, ¡qué maravilla! Después los ingleses se dieron cuenta de que había que extender esta red porque esa, esa red permitía condiciones de salud mejores para la ciudadanía. Entonces, aunque el, el resto de las de los ingleses no podía pagar las tuberías de las casas ricas. El gobierno dijo, yo te las pago porque ya vi que me sale más barato poner tubos que pagarte el médico para curarte el cólera. Las demás ciudades vieron eso y dijeron, qué maravilla, yo también quiero. Y ahí va la red, la red, de, la red de hidráulica de las ciudades debe tener menos de 100 años en México. Eh, la, la de Guadalajara empezó a crecer por ahí por los años 50. Hay, hay una parte céntrica que sí ya tenía antes red, pero el, el, la gran parte tiene menos de 70 años. Y este, iba haciendo iba con esa lógica, alejar, alejar el desecho. Entonces son tubos para traernos el agua hasta el punto de la casa y alejar el desecho. Entonces la primera infraestructura que se nos ocurrió fue esa, la de conducción, abasto y drenaje. Después ya por los años 80 apareció en México la estructura de recuperación, que trata de recuperar el agua donde estaba y cómo estaba. Serían las infraestructuras de saneamiento y la de infiltración asistida. Por reglamentación se pusieron pozos de absorción en los hogares. Es un, es un conito de tres metros eh, con los ladrillos separados para que por ahí se infiltren las aguas de demasía. Eh, cada municipio debe decidir en qué zona se puede y en qué no, porque por el tipo de suelo algunos pozos de absorción no son viables. Empezaron a desarrollar cunetas de retención e infiltración, cosas para poder otra vez infiltrar el agua en las ciudades. Pero cuando es demasiada agua, pues acaban otra vez en el gran sistema de, de drenaje. Apareció después el diseño urbano sensible al agua, lo desarrollaron en Australia desde el año 2000, y ha venido tratando de implementarse en el resto del mundo, es esta recuperación de las dinámicas hídricas que eh, ponía yo en la filmina anterior, eh, eh, captación pluvial, reutilización de flujos locales, reutilización de agua residual tratada, el cuerpo de agua como un paisaje emblemático, entonces va, va tratando de mostrar eh, cómo, es, cómo sería ese, ese, ese lugar, voy a compartir al, unos, unos ríos emblemáticos, esos este esos ríos que le dan carácter a la ciudad y que uno dice, eso debería ser el ideal de, de, la, de las ciudades. Entonces, este es el río Sena en París. Es un río turístico, es un río para recorrerlo, muy bonito. Eso es lo que, lo que desearían. En Seúl había un río también a la mitad del, del, de, la, de, la, de la capital de Corea, de Corea del Sur. Y lo, lo habían tapado como un gran drenaje y se les ocurrió hacerlo al revés destaparlo y poderlo usar como un espacio escénico, como un espacio de, de contacto, eh, de orgullo para la ciudad. Finalmente, en esta discusión de las infraestructuras, está perdón, las soluciones basadas en la naturaleza, que está impulsando la ONU y algunas otras organizaciones internacionales con ideas como esponjas urbanas, Llanuras de retención, suelos sanos para una mejor absorción, no solamente en la ciudad, sino en la cuenca, cuencas sanas para mejores servicios ambientales hidrológicos. Entonces, esto de la infraestructura tiene eh, eh, escalas diversas: la escala de la cuenca, la escala de la ciudad, la ciudad interactuando con la cuenca, para poder usar el agua de la forma más eficiente. Entonces, volviendo ya a la escala local, eh, la, la, la captación pluvial me parece a mí una una actividad excelente, funciona solo cuando hay lluvia, tiene sus ciclos, tiene su chiste, Mariana ya nos platicará, e incluso en ciudades eh, donde llueve poco, hay que hacer las cuentas porque uno, uno tiene que convencer a los clientes, la mayoría de las ecotecnias, uno tiene que convencer al cliente, yo trabajo en el departamento del hábitat con arquitectos e ingenieros civiles, ellos dicen, el cliente no te va a pagar más por lo mismo, entonces hay que convencerlo de que no es más por lo mismo, y también convencer al gobierno a decir, bueno, si yo voy a captar pluvial en mi techo, tú vas a tener menos agua en el drenaje y no se te va a inundar. ¿Por qué no me das algo? Dame el 10% del predial, porque te estoy ayudando. O sea, es un servicio este, ambiental que yo tenga pluviales. Entonces, dámelo. Así como si yo tengo fotovoltaicos aquí en este techo, tengo el fotovoltaico, yo estoy ayudando a que la ciudad tenga eh, más electricidad en una forma limpia, deberían premiarme, o sea, el, el, el, el ayuntamiento debería compensarme. Y este yo ahí la dejo porque es ahorita íbamos a hablar nada más sobre infraestructura. Entonces hay muchas opciones, pero hay que verlas en conjunto, no nada más cuánto cuesta la, la diferencia alternativa, sino el conjunto que te da. Muchísimas gracias, Mariana. Te escuchamos. Sí, eh, pues sí, o sea, definitivamente podemos ver que los, digamos, las infraestructuras masivas, pues son totalmente ineficientes, son muy frágiles, eh, no son sostenibles, son muy costosas, tienen un costo ambiental y social muy grave. Eh, lo podemos ver con un análisis breve del sistema Lerma Kutzamala, como lo dije hace ratito. Eh, también hay costos ambientales muy fuertes que en la, en la ciudad lo estamos pagando con la extracción de, de, a través de pozos de, del manto freático. O sea, podemos ver que el suelo también hay un, un hay hundimientos importantes, el suelo se vuelve más inestable, etc. O sea, por todos lados podemos ver que eh, como hemos intentado manejar el agua en esta cuenca este, a lo largo de los últimos 500 años, que ha sido como periódico de, a través de decisiones urbanas, no ha sido adecuado. Eh, um, pues, eh, en realidad, lo que, lo que tenemos que trabajar cada vez más fuerte es en... Digo, ciertamente hay, un, hay una ventaja de estas infraestructuras tan grandes, pero solo son sostenibles si se digamos, que eh, se complementan con sistemas eh, descentralizados, con otros manejos eh, de agua que tienen que ver con darle, la verdad, poder a la gente. Es decir, eh, eliminar como esta postura de, de usuarios o de consumidores pasivos, como lo decía, y otorgarles responsabilidades también. Responsabilidades que se pueden generar a través de dinámicas de, de relación comunitaria. Estoy hablando no únicamente de abastecimiento de agua, sino también saneamiento, eh, todo lo que tenga que ver eh, eh, eh, eh, acerca del agua. Podemos imaginar futuros en donde eh, se permita el saneamiento de agua eh, por zonas de la ciudad, no únicamente a través del emisor eh, central, o sea, podemos eh, imaginar... Nuevos panoramas en donde la gente este, se organiza, se ocupa, tiene el manejo y la responsabilidad y, y tiene el poder de eh, limpiar el agua también para uso dentro de sus espacios. Eh, imaginamos también eh, otras posibilidades de, de abastecimiento descentralizado, como es la captación de lluvia. Eh, pues al final, lo que en realidad estamos viendo es que tenemos que prepararnos para eh, llegar a un futuro no tan dramático a través de romper con estos sistemas centraliz eh, centralizados y lineales de abastecimiento y de saneamiento de agua. Y hay un montón de ecotecnias que están trabajando en torno a eso, no únicamente ecotecnias, sino eh, métodos de trabajo. Eh, repito, creo que... Eh, la labor y la, digamos, eh, la fortaleza comunitaria es una pieza clave. En, un, en términos de lo que es una ciudad resiliente, en todos lados se maneja sistemas descentralizados como la única opción viable para esto. Muchísimas gracias a ambos. Para ir eh, cerrando este conversatorio, me gustaría... Eh, plantear por último una cuestión y escuchar algunas de sus reflexiones en torno a ella sobre eh, la cuestión de, de, de, de, de pensar en el agua como un recurso estratégico y esencial para la vida y por supuesto para el funcionamiento y, y, y reproducción de la sociedad pero también eh, en, en ocasiones perder de, de vista que en realidad el agua es parte de un conjunto mucho más amplio y de un conjunto integral, del cual también nosotros somos parte. Y entonces eh, confundir eh, este recurso estratégico sin duda como el, el, el recurso único, o como el, el, el recurso en el cual puede articularse absolutamente todo. Y perder de vista que en realidad este elemento debe de mantenerse articulado con el todo. Eh, es decir, eh, en, en la cuestión de pensar que todo es el agua y no comprender al agua como parte de un todo, en términos eh, más simples. Eh, en este sentido, eh, la reflexión entonces eh, puede, puede, puede contribuir, puede eh, discurrir, mejor dicho, por, por eh, eh, reflexionar eh, sobre cómo eh, la transformación de un elemento de, de, como, como el agua, un elemento estratégico como el agua, puede contribuir entonces a la transformación, a una transformación mucho más profunda eh, de este conjunto eh, hidrosocial, como en, algunas, en algunos eh, momento se le dice, o socioeconómico o socioambiental, es decir, en, en, una, en una realidad eh, muy compleja eh, del cual pues eh, la sociedad, la vida y por supuesto el agua hacen parte. ¿Cómo la, ¿Cómo la transformación entonces en el uso del agua nos puede ayudar o puede contribuir a transformar esta realidad en la que Parece que vamos justamente como lo mencionas, Mariana, eh, y también como lo ha señalado el doctor Rodrigo en referencia a África, un experimento interesante que parece conducirnos a un, un abismo sin salida. Entonces, por favor, eh, doctor Rodrigo. Sí, Adrián, y eh, eh, mencionaron un término interesante que es la resiliencia de las ciudades. Las ciudades... Y crecen y se acercan a sus límites y tienen que cuidar no acercarse demasiado para no colapsar. Entonces, el agua es uno de esos límites que no deben excederse. Nos preocupamos mucho a nosotros empezar a darle soluciones a los ayuntamientos para el agua porque creen que eso les da más posibilidad de crecer más. Y nuestro mensaje es decir: a ver, primero ya no crezcas. Si ya estás en los límites, te voy a dar soluciones técnicas y sociales para que. Eh, abras tus límites de resiliencia, para que abras tus límites en los cuales no vas a colapsar. Pero ellos ven ese límite y dicen, ¡qué padre, más casas! Y, y así nos lo han dicho, dame más espacio porque quiero poner más casas. Y lo que acaban haciendo es decir, bueno, si ya se acabó el agua, te la traigo de más lejos. Entonces, las ciudades conforme van creciendo, este sistema Kutzamal es de 130 kilómetros, también en Guadalajara quieren hacer... Este, sistemas que traigan el agua cada vez más lejos, cada vez de zonas donde hay que írselas a quitar a alguien. Éticamente eso tampoco es correcto. Entonces, eh, Pedro Arrojo, que ya lo había mencionado antes, este, propone un, una escala de valores sobre el agua. Primero, el agua es la vida. El agua es la vida de las personas y los ecosistemas. Y no es mucha agua, es como el 5% de la que hay disponible en los territorios normalmente. El agua es un servicio público. Debe estar disponible y asegurada para hospitales, escuelas, oficinas públicas. Debe haber, para quien no puede pagarla, eso es el agua pública. Y esto es como el 10% de la que suele haber disponible. El 85% restante puede ser agua negocio. Y él dice, bueno, asegurada las otras dos, la, la, la tercera puede incluso subsidiar a las otras dos. En casi todas las ciudades que conozco, el agua para comercios y para industria sale más cara se cobra más caro que las otras dos. Cuando la ciudad es predominantemente, urba, predominantemente urbana como Guadalajara, la mayoría de los usuarios son, son públicos domésticos, son, somos hogares. Entonces realmente no, no es mucho lo que puede sacarse de la industria y del comercio. Pero la idea es no subsidiar lo que es negocio. Así como no le subsidias la madera al carpintero, no le subsidias el agua a las refresqueras, a las cerveceras, decía Mariana, tenemos que pensar cómo hacer resiliente las ciudades, claro que sí, Lo, la misma autoridad en sus libros, cuando alguien se lee el libro entero dice, tienen buenas ideas, nada más no llegan luego a las leyes, pero ellos mismos dicen, los giros sindrointensivos se tienen que ir, los giros indrointensivos no pueden quedarse en las ciudades, y ya se pierde ahí como en la página 180 de algún libro, diciendo oye, eso está buenísimo, ¿Por qué eso no se sacó y se puso en la mesa y dice, a ver, señores refresqueros, señores cerveceros, ustedes son giros hidrointensivos, no se pueden quedar, pero yo no los corro, los incentivo, los mando a, a territorios eh, que tengan mucha agua para que ahí puedan seguir haciendo su, su, su explotación, les pago, les ayudo, les, les, les perdono impuestos, o sea, nos ayudamos. No queremos que quiebren, a mí me encanta la cerveza, entonces no quiero que quiebre la cerveza, pero tampoco puede estar compitiendo este, por el agua en una ciudad que ya está demasiado, demasiado saturada. Y finalmente el, el, el cuarto nivel de Pedro Arrojo es el, el agua delito, y él dice, esa agua ya es en negativo, esa agua es agua contaminada, es agua que se extrae en demasía, es agua que se extrae este, ilegalmente. Por ejemplo, para los aguacateros, ahorita tenemos aquí un lío en Occidente de México por los aguacateros. Al parecer los narcos dejaron de sembrar narcos, narcóticos, y ahora siembran aguacate. Uno dice, ¡ay, qué maravilla! El aguacate es bien rico y es bien sano. Sí, pero cuando tumbas árboles y bosques para sembrar aguacates, ya tienes deforestación, ya tienes un cambio de suelo, tienes demasiada extracción de agua, tenemos un desorden. Entonces ahora tenemos narcoaguacateros. Además de los aguacateros, que no son narcos, pero también siembran demasiado. Entonces, todo es uso demasiada agua. Eso ya es agua delito por porque no están pagando los derechos de agua, no hay un orden en el uso del agua y este, nos están quitando el agua para las otras funciones. El agua debe ser un uso ordenado. Entonces, el agua en las cuencas, en las ciudades, en los, en los domicilios, debe tener un orden para que no nos estemos preocupando por ella. Entonces, dicen eh, decía Adrián, el agua tendría que ser parte de la cultura, sí, pero para que tú te puedas luego poner a hacer otras cosas, leer un libro, tocar el piano y no estar preocupado de cuánta agua hay. Cuando hay desorden, una de cada seis personas lo único que hacen todo el día es traer agua en las ciudades, en los pueblos pobres de África, por ejemplo. Y eso está muy mal, condenar el desarrollo de una persona, normalmente una muchacha de 12 o 15 años, que lo, lo único que hace es ir por agua. Porque está tan lejos y le lleva tanto tiempo que solo eso hace. Y eso está malísimo. Tendríamos que resolver el problema del agua para que nos dedicáramos a otra cosa. Muchísimas gracias, Rodrigo. Eh, Mariana, te escuchamos, por favor. Sí. Sí. Eh, um... Pues finalmente el manejo del agua que tenemos actualmente, eh, digo, si lo vemos en términos generales, sigue siendo como una... Eh, tomemos al agua como una existencia, voy a decir, una entidad eh, que finalmente está siendo explotada y maltratada, que es un, al final como un reflejo de un sistema económico en el cual estamos en donde no, no es únicamente el agua, muchas cosas están siendo explotadas y maltratadas y finalmente eso genera entornos eh, pues agresivos, entornos mucho más eh, no ideales, por decirlo así. Si podemos ver al agua eh, como una entidad o como un sistema o como parte de un sistema muy complejo, eh, si lo podemos ver todo desde una visión digamos holística en donde todo es parte de todo, en realidad, mejorar la relación que tenemos con el agua, mejorar eh, el manejo que, que, que, pues que le damos al agua, eh, mejorar o cambiar, transformar la visión con la que vemos el agua, que actualmente es de un recurso. Eh, si lo podemos modificar hacia visiones mucho más armoniosas, de respeto, eh, de cuidado. Eh, estamos hablando de una transformación eh, que puede permear a otras zonas de la vida, eh, que puede permear en todas las interacciones sociales. Si hablamos de mejorar, de armonizar nuestra relación con el agua, si lo logramos, en realidad estaríamos viendo una realidad mucho más armoniosa entre las personas, entre nuestras dinámicas. Estaríamos hablando de regeneración de tejido social. Entonces, en realidad, pues sí, tratar al agua como un elemento y también tratar al agua como un sistema es eh, nos otorga unas realidades muy distintas Muchísimas gracias Mariana Valderas de Isla Urbana agradecemos también al doctor Rodrigo Flores de ITESO eh, de la ciudad de Guadalajara por esta charla hemos eh, escuchado conceptos clave como una discusión en torno de la, de la escasez eh, en torno de la infraestructura y en torno de la importancia del agua como elemento integrador y parte de esta compleja realidad socioambiental o socioeconómica en la que vivimos y estamos enfrentando estos problemas pues de escasez relativa y absoluta de manera simultánea eh, vamos a dar por concluido este conversatorio les recuerdo que eh, esta charla ha sido eh, realizada en, en el contexto del, del, del festival internacional cervantino en el cual se presenta una pieza de el agua punto cero que presenta el laboratorio de inmersión del centro de cultura digital invitamos a todos a conocer esta pieza y agradecemos mucho eh, el, la presencia de los de los invitados y de todos aquellos que atendieron esta este conversatorio. Muchas gracias. Mi nombre es Adrián Flores y, bueno, pues co concluimos con esta charla. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos por su interés y a ustedes porque lo hacen posible. Gobierno de México.